Esta semana, en Capital de los Simios. Qatar prohíbe relaciones íntimas entre solteros durante Copa del Mundo. Ay, ay, ay, se les viene duro. ¿Y a qué van a ir entonces? <risa> <Claro>. <risa> en el mes del orgullo gay, tras estar 10 meses casados, mujer descubrió que su marido era en realidad una estafadora. Oh... Quedó atrapada en los escombros de una casa y sus 20 gatos la devoraron. ¿Los Simpson, ¿La prueba de los Simpsons? ¡Ojo ella! <risa> sí. ¡Ojo con tener tantos gatos! En... ¡Pero cómo tan weón! Le depositaron 165 millones por error, desapareció y renunció. ¿Habrá sido el gobierno? Capaz. Pues se va sin pagar carrito de mercadería! ¿Quién lo jugará él? ¿Eh? ¡Influencers! ¡Influencers! Digo, no recaudan ni para la piscola ni visa! No tenían tanta influencia parece <risa> Parece que no Oiga, Chile al día, las redes, eh, recomendaciones y mucho más ¿en dónde? <risa> en la capital De los simios Oh yeah Don oh, Profe, yeah. ¿cómo está? Yo bastante bien, bastante bien la verdad, no me quejo ¿Descansado? Descansadísimo sí? Bueno, ni tanto la verdad, estuve corrigiendo pruebas todo el puto fin de semana Ah bueno Oiga, eh, hacer una acotación de que estamos grabando en este día feriado, en este día festivo Primer sí. festivo de junio, entiendo ¿Eh? Del ¿Qué? año, güey bueno. ¿En serio? <risa> no tuvimos Semana Santa, parece Puta, la verdad, oh, Este año ha sido súper triste con el tema de los feriados Oye, pero ¿qué eh, se celebra con, te, concretamente en este primer festivo feriado? de? Yo Era, era bueno cuando chicos pensaba que los feriados había ferias ¿Qué se celebra, don profe, este eh, primer feriado de junio? El... La verdad no tengo idea, güey bueno. No creo que sea el solsticio eh, Yo, Eso por ahí vivo, ¿no? Sí, pues, o sea, tenemos el solsticio, comienza oficialmente el invierno. ¡eh! ¡Eh! A pegarse frío, Nos va a esperar con una lluvia, pero hermosa. Dicen que se viene el aguacero. Sí, 40, 50 milímetros. Hay como llovía con... antes. Hay que construir el arca. Sí. ¿Ah? Y echar lo mejorcito de Chile. Claro, pero el feriado de este 21 de junio, por lo menos acá en nuestro querido y linda franja y hermosa, esa misma guay que dicen, franja de tierra Ya, franja cultural se, ¿qué es esa guay? se va a dar porque es el día de los pueblos indígenas Y eh, a, alguna guá que sirva, <risa> nos bueno, padre un feriado Y sí que quiero mandarle un, un gran saludo a Mary Marimarpeñi, Chambly, Kamlem, Ya, a todos los mar mar y Peñi. A todos los Mary Mary, a todos los Mary Mary Pupeñi. A todos esos que se están tomando predios forestales en el sur. Claro. ¿Ah? En nombre del de feriado. Tienen un día para celebrar los desgraciados. Manso asado que se mandaron. <risa> Quemaron todo, güey. <bueno>. Sí, bueno. <risa> <risa> Hasta que no ardaste te Se le quedó perdida la parrilla, güey. Bueno. <risa> Oye, ¿cachaste la del Villegas? Dos Villegas, gran balón. Sí. Eh, la acusación que hizo? ¿Qué acusación hizo? Se mandó una acusación terrible brígida, dijo que ya los milicos llegaron, tomaron un dron y empezaron a pilotearlo, así como para cachar qué es lo que había en el en donde están los, los Mary Mary. Y de repente van pasando y encuentran como un campo abierto, y se encuentran así, pero con caleta de vehículos, la mayoría robados, se supone. Hasta tanqueta, wey, tanqueta. Ver, y ahí los milicos quedaron para la cagada y dijeron, y estos desgraciados, ¿cómo tienen tanto poder? Wey? Ya vuelven con el dron de vuelta, van a la fiscalía, y en fiscalía el juez le dice, ya, vamos a hacer un allanamiento hagámonos el tiro y parten a hacer el allanamiento y ya no, no había nada bueno. habían sacado todo, lo único que quedaba en el suelo eran las huellas de donde habían movido todos los autos y las demás cuestiones, eran inflables dijeron, claro, como lo hicieron en la, en la guerra con el canal de Suez, ¿cierto? Yo le creo al Peluca, Peluca sabe. Sí, eh, bueno, el Peluca dijo que esta información se le había dado un alto mando de, de los milicos. El drama está en que desde el Poder Judicial se filtró la información y los locos pudieron sacar las cosas. Sí, pero no sé si ahí yo creo que hay un sapito que, que le está pasando los datos al, ¿cómo se llama? A este que, oiga, el Yantul, Yantul, Yantul. ese mismo. Al Gui ¿Qué? Yantul. <risa> Ese <risa> gigante Que eh, le lo indemnizaron con 12 millones de pesos, ¿tú lo sabías, no? Para que vea, pues, si ahora puto, está buen negocio. Po. O sea, podemos eh, quemar predios, podemos eh, hacer eh, comandos terroristas y el Estado nos indemniza. Pero mira, tienes que asegurarte que primero te detengan. ¿Ah, sí? Sí, una vez que te detengan, obviamente para pa no quedar de, de logis, tenéis que gritar tu nombre y tu root. Ah, de veras. Si ¿Sí sirve, de harto eso me Sirve, caleta, se cuestiona. Me llamo tanto, mi root es tanto. Sí, o no aprendió nada de la jauría, profe. Claro, en la jauría te, te dicen todas esas cosas. Y después tú tienes que eh, programarte como líder de alguna secta indígena, no sé, pues te inventáis una por último. Y después la reclamáis al Estado en un juicio. Y le pedís 300 millones para que te den 30. Buena, ¿eh? Buena estrategia. Y así le saqué platita al gobierno. Cachín, cachín. Chichín. Oiga, profe, pero nos estamos desviando del tema porque tenemos en nuestro primer bloque, La Vuelta al Mundo. Oh, sí, La Vuelta ¿Ya? al Mundo. La porque Vuelta al Mundo. Después analizaremos lo que pasa en Chile y sus alrededores. Ahora nos vamos a viajar por el mundo. Y tenemos la primera noticia profe. Sí, están todos advertidos, muchachos, porque Qatar prohíbe relaciones íntimas entre solteros durante la Copa del Mundo. Y ¿Para qué van y los solteros para allá? ¿no? Sí, bueno, en todo caso. Pero, sí. viste, menos mal que no clasificamos. <risa> si ni siquiera no alcanzas para ir a Bolivia, a ahora Boliv sí, ¿no? nada, Bolivia, con Cuevas, a <risa> que cruzar, por el desierto no caminando. Como están <risa> las cosas, no hay plata para ¿no? <risa> nada. No sé, pero yo conozco varios guías venecos que nos pueden llevar de vuelta para allá. <risa> en todo caso. Ay, ay, ay, dice. En esta nación profundamente islámica y conservadora, el sexo prematrimonial no es permitido. ¿Qué le podría pasar a quien rompa las reglas? ¡Oh! A ver, ¿a qué nos referimos con romper las reglas? Estamos específico, güey. Bueno. Sí, por favor. Sí. Ahí, ahí. Aquellos fanáticos que quieren ir a ver a sus selecciones en la Copa del Mundo Qatar 2022 deberán tener en mente que hay algunas reglas y leyes que no son muy comunes en el mundo occidental. Una de ellas es que no se tolerarán relaciones sexuales entre personas que no estén casadas. ¿Y cómo bueno, sabes y... si están casadas o no? Tienen que no. andar con el certificado de soltería o de matrimonio siempre? Yo cacho, mira, te imagináis así ya, conocí una menita por ahí, te vaya un telo, y a estar de lo mejor, y de repente cacháis que hay una cámara con un puntito rojo grabándote. Y pa, pegan una patada en la puerta, aparecen los milicos de allá. Jajame, jalá, acabar, ¿cómo se dice eso? Jalú, cagbar. Y tú sí para la cagada, así como que chucha ya, así como, muéstraeme el certificado de matrimonio. No, pa' adentro, O te metes la luma. Sí, porque sin importar el contexto o quienes estén involucrados las leyes son tan estrictas en Qatar que quienes rompan las reglas pueden afrontar hasta 7 años de cárcel oye, ¿y los futbolistas que son solteros van a tener que estar ahí en cuarentena? cagaron si están concentrados Sí. ah, pero no le aprenden a la selección chilena pues profe <risa> se anticiparon a todo eso, y dijeron ni cagando vamos güey. no, ni cagando, claro, pues, obvio algunos países como el Reino Unido han publicado recomendaciones en páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores para ciudadanos que piensen viajar a la cita deportiva. Más encima que estos locos son buenos para el copete, mm. los hooligans. Es que en, en esas calles, profe, se podrá andar así como, no sé, pues se anduvo en, en, en Brasil o en otros eh, mundiales anteriores. Ve que la gente andaba como celebrando en las calles, andaba como... Se, se, se sentía esa festividad. Claro, no, acá no creo porque van a ser igual como 40 grados de calor a pesar de que sea invierno en el hemisferio norte Todo caso Sí El problema es que no es solamente hacer canches canchis. Ah, no No, también son ilegales las demostraciones de cariño entre parejas, como los besos O sea, si vais de la manito también, te van a cagar O sea, tenéis que andar arrastrándola del pelo Claro Y el consumo de alcohol Ah, pero mejor lo veo por TV, gracias Selección Chilena por darnos sí, tanto. Sí. Algo que es normal en otro estadio del mundo, acá en Qatar no lo es. Bueno, que acá en Chile tampoco. Te dejan tomar. Tú tomáis afuera, te tomáis tu chimbombo afuera y entráis terrible detonado al, al estadio. Sí, po. Pero adentro del estadio no se puede. Pero ahora bueno. tenemos más derechos que los carabineros, profe. Ah, ¿verdad? Po? Hay que aprovechar. Del mismo modo, banderas o elementos que reflejan la diversidad LGTBI más QXZ serán confiscados. Ah, ahí está, ahí sí que sacaron lo de país desarrollado. Es que son países ultra desarrollados. Bueno, no, están entonces... o sea, años año luz, año, año luz. Sí. Ahora, irán a ser más tolerantes porque supuestamente la FIFA dijo que este iba a ser el mundial más inclusivo del mundo. <risa> Pelota, güey. <bueno. risa> Pero ¿dónde mierda? Bueno, la FIFA, profe. ¿No le dio la razón a chilito? Claro. Que se pudran ahora. La seguridad de cada aficionado es de suma importancia para nosotros, pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas, no es parte de nuestra cultura y eso va en todos los ámbitos, explicó Nasser al Alcáter, el presidente del, de Qatar. Yo no sé por qué eh, asumieron esta responsabilidad de hacer un mundial allá, si al final eh, van a tener terriblemente restringida a la gente. Pero y la no. gente igual va a ir y va a dejar platita. Po. Sí, pues pero también la gente no se va a, re a reprimir tanto. Po. O sea, ya, si vais con tu, con tu pareja, si le da un beso en la mejilla, te va a caer eh, la policía encima. La policía es lámica, así jala, jala, jala, jala, jala. Claro. Pero mira, tranquilo que a ti no te van a pasar nada. A la mina la van a lapidar, pero a ti no, no te si va a pasar yo no nada. <risas> Esto. <risa> Estos son países desarrollados <risa> claro. Son países Yo creo que de ahí viene la mina que habla eh, con eh, los marcianos ¿Cachaste que hicieron un experimento con esa web? ¿Ah, sí? Sí, colocaron el, un trozo del texto de la mina ¿Mm? y dieron vuelta el audio. ¿Dieron vuelta al audio? Dieron vuelta al audio y salieron cosas pero muy sorprendentes. qué, qué, qué cosas decían? Decía así como, Boric nos va a salvar a todos, Boric. <risa> ¿Te acordáis de esa vieja? ¡Él ¿Eh, nos va a cambiar todo! ¡Oh, de veras! ¿Era es una el... marciana esa vieja? Era una marciana que está hablando al revés. <risa> <risa> <risa> así que muchachos, los que quieran ir a Qatar no podrán catarse a nadie en el mundial. ¡Oh, va a estar terriblemente fome, no! Mejor lo veo por TV o me entero de los goles por ahí con las notificaciones que van llegando al teléfono sí esta cuestión aunque yo creo que igual van a haber partidos terribles bueno sí para que estamos con cosas igual duelen haber ido al fucking mundial Rusia con Ucrania por ejemplo si el mejor país de todos claro pero de todas formas va a ser va a ser bravo porque muchos de los locos que llegan allá entre curados no van a poder tomar en la calle con cueva van a tomar en un bar no se van a poder portar mal allá no existen los telos no creo ¿No? A lo mejor sí, pero con otro con otro fin, como era antiguamente claro Tú te acuerdas que antiguamente los, los telos eran para pasar la noche, efectivamente Pero no con un fin romántico sino por ejemplo, te iba a ir en la carretera y se te hizo tarde, te iba a un motel Sí, pues con un compañero de trabajo <risa> Una vez me pasó una talla re buena con esa weá, que <risa> ¿Qué tal? ¿Me ¿Se fue con un compañero de trabajo? No, <risa> Vamos por Américo Vespucio, eh, con un amigo, pues, wey. vamos en el auto y de repente, puta, como que nos habíamos pasado y tenemos que doblar porque en ese, en ese espacio les era una eh, doble pista. Y ya, pues de repente, puta, nos pasamos, como doblamos. Y de repente el buen me dice, puta, entremos aquí, pues. Y era un motel que tenía como una, una entrada y una salida por el costado. Ya, pues, entramos y nos damos la vuelta al tiro y quedamos así como de frente para poder darnos la vuelta. Y estamos los dos, weón, bueno, en el auto. Y de los autos que van pasando, empiezan a tocarnos la bocina. Y, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, y recién ahí cachamos. Claro, parecía que viniéramos saliendo del motel los dos, weón. Pues bueno. <risa> sí. Con el pelito mojado. Con el pelito mojado <risa> encima, weón. Bueno. Y bueno, con olor a, con olor a piscola y Lucas. Weón, bueno, nos demoramos como cuatro horas en darnos a darnos vuelta, weón. Bueno. <risa> ahí aprendí a manejar, profe, pues, ah, a pasar los cambios a pasar los cambios, obviamente exactamente oiga, tenemos más noticias del gran mundo porque dice, tras estar 10 meses casados mujer descubrió que su marido era en realidad una estafadora ay ay ay, en honor al mes del orgullo gay ¿y cómo se... ¿y cómo lo hacía? ¿se ponía cinturón? Yo ¿con nariz? no, yo sé, yo, yo creo que estaban en Qatar ¿Ni que antes de casarse no podían tener relaciones ah, de veras, la pareja se había conocido por eh, medio de una aplicación de citas en 2021 y la embaucadora se había descrito como un cirujano y empresario de carbón en busca de esposa Ándale, ¿Qué he farcas! he <risa> ¿Cómo te casáis con alguien que no conocí, güey? Bueno. Oiga, hablando de Farca, ese güey es como medio raro en todo caso, hay que mirarlo contra luz. ¿Por qué? Porque es rubio, tiene pelo largo, el güey está eh, tostado entero y ha cachado la sonrisa. La, pero es que la sonrisa es un son blanco perfecto, güey. Sí, po, es perfecto. Es blanco, sí, sí. sí po. entonces es como medio sospechoso, hay que tener ahí ojo. Que, <risa> en el ¿que esté todo hecho. <risa> claro. Dice una mujer de 22 años fue víctima de una estafa matrimonial. Afirmó que descubrió que su esposo era en realidad una mujer disfrazada. Esto luego de estar 10 meses casados en Yambi, Indonesia. Pero, ¿cómo chucha, weón? Mira, más de 22 ah. años, o sea, es cabrita. Sí, se chorió. Se chorió literalmente. La mujer, identificada por sus iniciales como N.A., ¿por qué lo ponen en las iniciales nomás? Compartió su historia en redes sociales volviéndose viral rápidamente. De acuerdo con el relato de la joven conoció a la estafadora por medio de una aplicación de citas en mayo de 2021. Mira, yo creo que el N.A. se, eh, se deberá llamar nunca weona. <risa> no available. Ah. <risa> claro. <risa> la claro. Eh, las pasantes había escrito en una aplicación como cirujano Y un empresario de carbón que recientemente se convirtió al islam en busca de un Ah, ahí está, ¿o no? Ah, no, pues de ver aquí las que usan eh, estos mantos son las minas Sí, vos, solo uno. la gurka Claro, tres meses después la pareja se casó en una ceremonia religiosa Los recién casados vivieron en la casa de los padres de la mujer Y durante ese tiempo comenzaron a sospechar de la timadora Identificadas por sus iniciales como A.A. Ah, ah, ¿Por qué no dicen los nombres? No? Alta, alta weona <risa> Claro, pues nunca pudo respaldar sus afirmaciones de ser un cirujano o un empresario Ah, y no porque no la puso No, era porque no tenía lucas No obstante, familiares y amigos de la supuesta... Criminal respaldaron las afirmaciones de la mujer, según informó al, al medio británico Daily Star. Ahí tenía amigos. Chucha, es que es muy raro todo esto. Para evitar más cuestionamientos, AA llevó a su esposa a al en Sumatra del Sur. Allí la tuvo la mayor parte del tiempo encerrada en su casa durante varios meses y le prohibió interactuar con otras personas, incluso llamar a sus padres. La timadora tenía control de las finanzas de su pareja. Eso es un país desarrollado, güey? Sí, pues, así como Perú. Claro. La madre de la joven le dio aviso a las autoridades y a la policía y la policía logró localizar a la pareja. Durante un interrogatorio, las autoridades descubrieron que AA era en realidad una mujer identificada con eh, las iniciales como EY. <risa> Según eh, la víctima, ella y su familia fueron estafados por más de 300 millones de rupias indonesias. Eh, es decir, espérate. casi... 300 millones de rubi indonesia deben ser como 10 pesos chilenos Puta, eran millonarios Con medio centavo de dólar claro. Casi dice 80 millones De pesos colombianos ah, bueno, estamos ya. leyendo la noticia de Caracol sí. No, esos son 20 millones de pesos chilenos No Igual es plata bueno, sí, bueno, Ante el gran número de preguntas que le hicieron en las redes sociales La mujer indicó que su pareja Siempre apagaba las luces Y le vendaba los ojos antes de tener relaciones sexuales Ah, por eso Calzón con pene Pero como la embaucadora también dijo a los policías que ella utilizaba sus manos para complacer a la pareja pero la víctima también afirmó que utilizó dispositivos sexuales de penetración durante sus relaciones Chuchu. ahí está por caso con nariz claro los padres de la víctima denunciaron a la estafadora y podría ser imputada por múltiples delitos enfrentando una condena de hasta 10 años de prisión pero sabes si que la está sacando ahora weón. Bueno. No, es igual. Para ser esos países así, medio islámicos, medio acuáticos, allá son las penas son altas, po. Es que dos mujeres que yacen en una cama es, es pena de muerte, po, Pena por la apiación. Ah, sí. sí Pero en esos países no, pues en Indonesia no. Es que igual es, si está dentro de la chira islámica, se, se puede hacer. Po. ¿Sabes por, por qué se producen este tipo de relaciones entre lesbianas, profe? ¿Por qué? Por una encima. ¿Cuál encima? <risa> por una encima, po. O sea, weón. Bueno. Ah, una encima a la otra. <risa> me cagó el chiste, ¿ves? ¿eh? No, pues si sí. tan bueno que era, me lo te, contó. Te estaba dando el pie, pues, weón, bueno, para que le hicieras, pues. Me lo contó Meruane. Ah, ya, por eso. Sí, pues. Oye, la cagó, weón, o sea, 10 meses sin tener idea. No, y el drama también es que tenéis 22 años, pues, si pero ¿cómo nunca le hizo la prueba de la blancura antes? Claro, Chucha. ¿Allá también está prohibido las relaciones entre solteros? Eh, sí, pues, sino, está, si está por la religión islámica, es eh, pecado, está prohibido. Tener relaciones entre solteros Ahora Pero igual pues Una, una... <risa> Es que yo estaba pensando en eso mismo güey. <risa> Mira No sé Yo creo que N.A. Decía ¿Eh? mm, Con razón me sabía plástico la weá <risa> Claro <risa> Pero claro Como no tenía comparación <risa> Dijo Ah será así la weá <risa> Pero como nunca sintió las letras No sé Porque decía Más de enchilada eh, Claro la güey. Como, <risa> Uy <te> relieve <risa> Claro <risa> Hecho en Vietnam eh, Claro <risa> Oye, tenemos la última noticia de esta vuelta sí, al mundo Sí, pero mira, yo creo que esta noticia tendría que estar como tan weón. ¿Sí? Sí, como tan weón la mina, como no cacháis después de 10 meses, weón. Bueno, todo caso, ¿ah? ¿eh? Y que para encima era otra mina, o sea, para el, como te, insisto, para lo islámico esa cuestión es brígida No, para mí que cachaba, me cachaba y le gustaba la tortilla Capaz, pues, se hizo la soca nomás ahí ¿eh? Sí, le <risa> gustaba, una de y por dos de arena Claro ya, y para la última noticia que tenemos, nos vamos un poquito más al norte. Bueno, bastante más al norte, ah, pero, pero no tanto en realidad. Nos vamos al Maderocha. Maderocha? Maderocha, sí, porque dice. Nos va a caer una bomba. Quedó atrapada en los de escombros de una casa. Sí, le cayó una bomba. A chucha. Y sus 20 gatos la devoraron. ¡Ah, mierda. Ah, qué lindo. Sí. Llevaba dos semanas en el lugar cuando el cuerpo fue hallado por la policía. Esto fue lo que sucedió. En Rostov, Rusia. Hay conmoción tras conocerse el caso de una mujer que fue hallada sin vida bajo los escombros de su casa. La víctima quedó atrapada al producto de un derrumbe y al parecer sus 20 gatos devoraron su cuerpo. <ríe> Chucha, la mala cueva. Oiga, pero a ver, sigamos leyendo la noticia. Sí, bueno. Es que iba a hacer una pregunta, pero de ahí la hago. En dicho lugar y alrededor de su cadáver fueron hallados los 20 gatos de la mujer, los cuales, al no encontrar alimento, devoraron el cuerpo de su dueña. Así lo comentó la policía al medio citado. El hecho produjo una ola de comentarios en dicha ciudad de Rusia. No obstante, un experto en rescate de animales y que además cuidó de algunos de estos felinos, aseguró que se quedaron solo durante dos semanas. No había comida, entonces, ¿qué más comer? ¿Ratones, pues, bueno, ¿Qué es lo que hacen los gatos? Sí. Pues con el frío de mierda que hace allá Rusia no hay ni mosca y había nada de ratones. Bueno, en todo caso, no, pero eso, eso pasa porque los dueños creen que los animales son humanos y le dan comiditas especiales e impiden que, lo, que los animales tengan su instinto, pues, bueno. Claro. Continúa diciendo, es comprensible, ¿verdad? Comieron lo que había, resaltó el experto, agregando que los 20 gatos solo siguieron su instinto. Finalmente informaron que los animales fueron dados en adopción. ¿Quién va a querer tener un gato que come humano, bueno? <risa> Oiga, profe, pero yo no entiendo Ella se murió por el derrumbe Y el cuerpo quedó ahí O quedó atrapada Y los gatos empezaron a comérsela así de a poco Tipo pitaña Cota no especifica, man, pero yo creo que hubiera sido más cruel Que la hubieran devorado viva Porque encontraron a la víctima nomás Ahora, no sé en qué estado eh. habrá estado la víctima Si los puros huesitos Viniendo de gatos rusos no confío en nada Eh, sí, porque los gatos rusos son, son bravos Sí, pues, están amadestrados por Putin <risa> Por el hijo Oiga, de Putin sí, pues ¿Se imagina esta misma noticia en otro país? En Haití, por ejemplo. ¿Eh? Gato queda atrapado y se lo devoran 20 días. Mujer queda atrapada y se devora sus 20 gatos para poder sobrevivir. Una juega así. Dice, lo hago constantemente, no es nada raro. Claro. De hecho lo había casado ya de hecho no hay gatos. si hubiese sido allá? en Perú por ejemplo ¿eh? pues... 20 gatos no se salvan de la sazón de señora y si hubiera sido acá en estación central si hubiese sido acá Sí, en estación central Ah, acá hubiese sido no sé eh, señora encuentra 20 chips en su intestino <risa> rescatistas logran dar con personas atrapadas por los 20 chips que tenía en su estómago claro oiga oh, una pausita mejor <risa> mejor y ya volvemos con más capital de los simios